UADC informa. Calidad académica. La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila cuenta con más infraestructura al incrementar su acervo bibliográfico, reubicar su biblioteca e inaugurar los laboratorios de enseñanza e investigación. Las obras constan de laboratorios de enseñanza para los estudios de óptica, física térmica, ondas y sonido y de electromagnetismo, el laboratorio de investigación en optoeléctrica, caracterización y físico-química de materiales, así como seis cubículos para docentes. El Consejo Mexicano para la Acreditación en Enfermería, COMACE, entregó la reacreditación a la Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo de la Universidad Autónoma de Coahuila por sus programas educativos de enfermería de nivel licenciatura. Este reconocimiento lo ha recibido la Facultad desde el año 2008. La Comase tiene como misión acreditar y reacreditar instituciones públicas y privadas incorporadas a universidades o a la Secretaría de Educación Pública, verificando que satisfagan los criterios, indicadores y estándares de calidad establecidos por su consejo. El Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Coahuila fue sede del 17 17 Coloquio de Investigación y Desarrollo de Proyectos, que forma parte de las actividades del Doctorado en Ciencia y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Participaron 23 alumnos del quinto semestre del doctorado y se contó con la asesoría de 56 investigadores invitados de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la UNAM, y de la UVM Campus Altillo, entre otras. Los alumnos presentaron los avances de sus tesis, en las que se plantearon soluciones a los problemas complejos de la sociedad desde diferentes perspectivas disciplinarias. Sustentabilidad con el objetivo de formar la conciencia medioambiental y fortalecer las acciones globales en la protección del ecosistema, nuestra máxima casa de estudios a través de la Agenda Universitaria Ambiental desarrollaron diversas actividades para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. En coordinación con el Instituto Tecnológico de Saltillo, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Tecnológica de Coahuila y la Universidad Tecnológica de Saltillo, llevaron a cabo acciones de promoción del uso eficiente de recursos, producción y consumo sostenible. Vinculación un donativo de artículos navideños con más de 300 piezas por un monto de un millón de pesos fue el que recibió la Universidad Autónoma de Coahuila por parte del Grupo Galería Saltillo. El donativo fue recibido por el Coordinador General de Difusión y Patrimonio Cultural, Eliezer Jauregui Arrasate quien agradeció al Grupo Galerías considerar a la máxima casa de estudios por el material que permitirá un ahorro importante al dejar de rentar decoración durante esa época y contar con artículos propios para las oficinas de la unidad central. Internacionalización Durante su gira por España, el rector Salvador Hernández Vélez, en las instalaciones de la Asociación Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, asistió al Taller de Autoevaluación y Formación de Pares Evaluadores, organizado por la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, Raíces, en donde participaron 35 personas de más de 22 agencias y organizaciones miembros de la red. El rector se reunió con la doctora Anabel Bonilla Calero, gestora del Programa de Sellos Internacionales de Calidad, acordó que, en la próxima visita a México, pudieran concretar acciones para que más licenciaturas y posgrados de la UADC cuenten con acreditación internacional. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.